Ver, Efectivamente, ¿de qué se trata? Bueno, a ver, ¿qué opinan ustedes? Esta mujer se ha vuelto viral porque dice que se hizo la rinoplastía... Para que sus hijos tengan una linda nariz, obviamente ha desatado pues la risa de muchísimos otros que le dicen, Uy, ¿qué le pasó? ¿Cómo va a pensar eso? Y de repente lo puso, ¿no? Para causar este tema de sensación, pero bueno, ella ya aparece en la operación, ¿no? Con, con la corrección Con la nariz ahí, nueva, ¿eh? con el perfilado le han subido ahí. Y dice, para que sus hijos no tengan. Que tengan, mejor dicho, una linda nariz. Ya, o sea, yo me en la nariz la mejor y automáticamente mis hijos ya vienen con ya esa nariz. Así, ¿no? Ya salen ¿no? así. Ya salen con, con esa nariz, impresionante. ¿eh? No solamente Ahí. críticas, sino burlas, como en cualquier cantidad de burlas, no a raíz. De, de quienes toda dicen, esta oye, situación. ¿cómo vas a creer eso? Pero, pues, si es la genética pues, lo que define o no, pero, cómo pues, sale pues, tu peque o, ah, ah, o tu niña, ¿no? ¿no? Es, bueno, pero... Es. Y la demostración va a llegar pronto, ¿no? Cuando venga la, la criatura, la mujercita o el hombrecito va a... Bueno, no sabemos también cómo era antes la nariz de la de la, de la señora. ¿no? si sí, claro. sí, de repente tenía una, ¿no? protuberancia ahí, ¿no? Algo, no sabemos, claro. algo que, que se notaba muchísimo, obviamente también eso va a ser el sello o la marca de la criatura y es así, ¿no? Claro. Sí, tenemos, claro, ¿no? hay que aprender a querernos como somos, siempre digo yo, sí, pero tampoco aceptarnos. se critica a la persona que decide, ¿no? realizarse sus operaciones ah, no, para verse ah, mejor. Hay valio. que aclarar eso, para sí, ellos sí, sí, es sí. válido, lo respetamos, lo cierto es que estamos compartiendo este video porque ha generado este eh, tipo de comentarios, algunos se ríen, otros dicen no, se burlan, porque por el mensaje que ella coloca en el video, ¿no? De que se operó para que sus hijos tengan una linda nariz. Y estamos ya precisamente sí. con el médico especialista. Yo, yo creo que ha sido más una broma, ¿no? Pero bueno, yo también, vamos, yo también. Vamos, como, vamos como siempre, para siempre, generar likes. Vamos a acercarnos entonces al especialista, como siempre. Está? Recurrimos a los especialistas. Estamos ¿Qué con tal, doctor? el doctor Enrique Chau. Bienvenido, doctor. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y cómo es eso? A ver, por favor. Se lo hacemos una pregunta directa a raíz de este TikTok, de este video, que usted <ríe> también vemos Chau que, está que se sonríe, que se ríe. ¿no? sí. Pues, ¿no? Porque la, la joven, la señora dice, ¿no? Me he hecho mi operación, tengo una linda nariz y ahora mis hijos también me van a salir con una nariz linda. ¿Qué Pero, le parece? Bueno, yo realmente podría pensar que solamente lo he hecho, como dices tú, por generar likes, ¿no? Sí, Ajá. Porque yo creo, todos sabemos que una broma de repente. Sí. una broma nada más, ¿no? que hoy en día las personas se están operando no tan solo por la parte estética, sino también por, para mejorar la parte funcional. Ajá, Ajá. Hay muchas personas que nos pueden estar viendo y quieren mejorar la parte funcional que va de la mano con la estética. Uh -huh. claro. claro, no tiene nada que ver entonces para que quede claro, porque <risa> si bien muchos la tenemos clarísima que eso no, sí, claro. no, no influye en nada, hay otro grupo que le dice, oh, no, bueno, que sí, hay comentarios como que podrían seguir alimentando este mensaje. Aclaren el Descarga. tema mejor, doctora. Bueno, definitivamente, Definitivamente no. Entonces ya, ya para alejar el tema de la broma y uh -huh. para, para llevarlo al, al plano científico, uh -huh. definitivamente esto no va a cambiar en nada el tema genético, porque esto cada persona tiene una constitución física, le llamamos externa uh -huh. o fenotípica, el, fenotipo. el famoso fenotipo uh -huh. que esto se define y está en nuestra carga genética. Uh -huh. Y es lo que heredan nuestros hijos. Así es, no, no el tema de que si me hago el arreglito, si me perfilo mi Así nariz, es. no va a salir sí, estamos 100 mi 100 claro para que ni siquiera esta pequeña broma, que, sea, uh -huh. que quede como una confusión para que alguien lo tome como pie a otra cosa. Es ¿no? que eso, eso a veces genera las redes. no, uh -huh. La gente ve, no está Esa muy enterada. sí. y De repente puede ser cierto, pero aquí por eso traemos al especialista para que diga las cosas como son. Eh... ¿Por qué generalmente la, las personas deciden mejorar, digamos, el tema de la nariz? Usted decía, ¿no? Una cuestión estética, pero también por la propia actividad, Eso. ¿no? Hoy, hoy en día, sí, ya el paciente está cambiando mucho de pensar. Uh -huh. Habían muchas personas que tenían problemas respiratorios uh -huh. y tenían ese temor. Uh -huh. Y no sabían que tenían ese problema respiratorio. Hoy en día ya estamos informando más acerca de los problemas respiratorios y que los acompañan con la parte estética. Uh -huh. Entonces, mejor su problema respiratorio y también mejoran la parte estética. Ya hacemos estudios, ya la cirugía no es como antes. Uh -huh. La cirugía hoy en día tiene que ver con ultrasonidos, uh -huh. tiene que ver con tecnologías muy avanzadas que incluso implica láser para hacer diferentes tipos de cortes y el paciente uh -huh. ya se recupere tanto de la función como de los resultados y tenga... Pues un plano global mejor. No, y qué importante lo que ha dicho, porque no solo se habla entonces de que te ayuda en el tema estético, cómo te ves, que muchas veces muchos lo hacen también por las bromas pesadas que se generan sí, en el claro. colegio, es por eso que cada vez más adolescentes están operando. Pero, ¿qué otras funciones alivia, por ejemplo, hablando de temas ya de salud? Eso. Mira, el, paciente, por ejemplo, rinitis. Eso, el paciente típico piensa y dice, "Doctor, bueno, yo nací con rinitis alérgica." Uh -huh. Y no sabe que lo que provocó la rinitis alérgica realmente era un golpe de niño que desvió el tabique uh -huh. y esta desviación del tabique fue también un factor de deformación de la nariz progresivamente porque se la toca, empuja el paciente PASA MÁS POR UNA FOSA NASAL EL AIRE, POR LA OTRA FOSA NASAL. Y ESTA DESCOMPENSACIÓN TAMBIÉN VA HACIENDO QUE LA NARIZ TOME OTRA FORMA mm. A LA QUE GENÉTICAMENTE TENÍA. Plan. ENTONCES, ESE PACIENTE YA SE VA INFORMANDO MÁS Y DICE, OH, sí PUEDO MEJORAR MI FUNCIÓN RESPIRATORIA Y NOSOTROS EN CIRUGÍA PLÁSTICA HACEMOS UNA rinoplastia LLAMADA rinoplastia 3D Y TENEMOS UN GLOBAL. Estudiamos por tomografías tridimensionales uh -huh. cómo está la nariz por dentro, Mira. cómo está funcionando. Uh -huh. Trabajamos de la mano con el otorrino y aseguramos la parte funcional y nosotros culminamos con estos dispositivos ultra tecnológicos que vemos Ajá, sí. y ya se corrige por ejemplo aquí podemos ver en las imágenes cómo ya los cortes no son con cinceles y martillos claro. como antes el paciente tenía Uy, No le puedo y que... que terminabas todo moreteado sí, parecía, un monstruo, de, ¿no? sí, hinchado, parecía ¿no? que había peleado y no se había operado sí. y ahora pues ya las cirugías son muchísimo menos traumáticas y la recuperación es la mejor. Doctor, y una última consulta, en el tema el tema de la edad, por ejemplo, uh -huh. ¿desde qué edad es recomendable que se pueda hacer? Buena de pregunta, ah. justo, vengo de, de la consulta médica y también vi eso. Eh, desde, generalmente las mujercitas, desde los 15, 16 años, uh -huh. los HOMBRECITOS un poquito más, pero lo más importante es que con estas tomografías tridimensionales nos ayuda a saber cómo está el hueso, cómo está el cartílago y si realmente... EL PACIENTE ESTÁ PREPARADO PARA UNA CIRUGÍA. ENTONCES, LA PREMISA SERÍA, TENEMOS QUE ESTUDIAR BIEN EL CASO. CADA CASO ES MUY PARTICULAR para que sea tratado. Y qué bueno que ya no sea tan traumático, doctor, porque ya ha cambiado, como ya, ven, no, digamos, más, Dios mío. Más, sí. más, sí. Como ven acá, ya ha cambiado totalmente. Bien, Excelente. doctor, gracias, Muchísima gracias por... Luz. Y ya lo saben, ¿eh? no se dejen guiar por lo que aparece en redes sociales, no, que lo dijo este videíto, yo también quiero que mi descendencia salga perfilada, no, no influye Imagina. en nada.